qué tal amigos de un café en Gaudium. Majo, bienvenida al café. Gracias. Oficialmente es su primera salida internacional sí. en el café en Gaudium. Nos encontramos desde la parroquia Nuestra Madre Santísima de la Luz, en Cañada de Negros, Purísima del Rincón. Y vamos a tocar, Majo, vamos a tocar a ver si, si, a nos, ver abre. si nos abre. Hola, qué tal, señor cura. Nada más. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Bien. Muchas gracias. Bienvenidos. A vos. A ver, ¿nos puede decir dónde nos encontramos? Están en la parroquia de Madre Santísima de la Luz, Caña de Negros, de aquí del decanato de San Francisco, así, zona número uno. Porque ok. Son bienvenidos. Pues desde aquí transmitiremos el día de hoy nuestro café en Gaudio. Continuamos. Continuamos, amigos, en un café en Gaudium. Estamos aquí con Don Chano, el sacristán de esta bella parroquia. Estamos aquí con él porque nos va a contar un poquito de la historia de este lugar. Don Chano, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Pues mire, hoy venimos a preguntarle que nos cuente un pequeñito historia de este lugar. ¿Desde qué año es, está aquí esta parroquia? ¿Desde cuándo se empezó a construir? El, el templo se empezó a construir en 1622 y se terminó en 1642. Tenemos 20 años, 20 años, una sí. un lugar histórico completamente. La vocación de nuestra Madre Santísima de la Luz. ¿Comenzó desde el inicio o después? No, después. ¿Después en qué año más o menos? Según antes era del Rosario. Cuando ah, se no. a oh. Morelia. Ah, yo pensé que Morelia también. Sí. sí. sí. Y entonces, hasta después de la construcción del Templo, Don Julián de Obregón, el que según dio, es el patrón de aquí de Cañar. ¿Qué? Julián de Obregón. Entonces, cuando creo el cuestión para la construcción de catedral, Ajá, según ¿Sí? dice la sí, historia, sí. ¿Sí? entonces cuando ya terminó la catedral, catedral se trae el, la tercera copia de la Madre Santísima de la Luz, Cañada de Negro. Entonces, entonces, es la trae. tercera copia de la original. Según, según en la historia, la, la, la primera está en la sonido, Guanajuato. Ok, sí, sí la he visto. Sí. Entonces la tercera está en Cañar. Ok. Según, según dice la historia, y fue desde entonces que la proclamó el patrón, patrona de, de la hacienda de Cañar. Entonces ahora la proclamaron patrona de la parroquia. Tenemos que 12 años de ser parroquia. Siete. Siete. Ah. Siete años. Siete años. Siete años de que es parroquia. Y entonces, ya que data desde 1640, más o menos, uh -huh. ¿las pinturas y el estilo que tiene dibujado sigue siendo el mismo que se desde esa época? No. Allí hay una parte donde se ve la pintura original, okay. este, con, con oro, ¿verdad? Entonces, en, la, en, en 1912 cambiaron la pintura, mm -hmm. la pintura, y tiene una fecha arriba. Y terminaron de, de retocarla en 1919, mm -hmm. borrando mm -hmm. la primera pintura. Y ya la volvieron a renovar, pero es la misma, la segunda. De, la segunda, esa de la segunda, entonces solamente hay un pedacito que mantiene la originalidad de El recuerdo de, de la... sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí. tiempo duró la hacienda, don Chano? ¿Cuánto tiempo fue, o cuál fue también su tiempo de esplendor de la hacienda? Uh, mucho, mucho. Eh, esplendor, esplendor en... del 45 al 65, fue la época. Mamá? Les decían cañada del paraíso. Ah. Porque ya huertas de, de uva, eran 20 huertas de, de distintas variedades, 20 variedades. Ajá. Había manzanas de cuatro, cuatro series. Había, bueno, de todas, de toda la fruta. Uh -huh. Este, había peras injertadas hasta en los mezquites, porque había un, un injertador de Japón. Ajá. De un japonés se llamaba Jose. Y, y iba y le abría la rama del mezquite y encajaba la púa de la pera. Después estaban las peras colgando en la rama de los mezquites. ¿Más? No, una cosa, entonces fue lo más bonito que ha tenido la en esos, en, acienda, en esos sí. años, 1940, 1960, sí. mm. es, era el esplendor de la hacienda. Sí. ¿Y en qué momento fue la decadencia? En, en el 60 compraron como en el 40, y, en el 52, unos señores de México comprar una hacienda y uh -huh. se las vendió don Manuel Castillo y, y no sabían de campo entonces empezaron a dejar abandonar las huertas se llenaron de hierba y les prendían jueves para quitar la, la hierba pero las plantas se retorcían y se secaban entonces se junta un grupo de aquí de la gente y hacen una solicitud para hacer un ejido. Y si sí, vinieron unos inspectores, vieron que era cierto que todo estaba ya destruido, y luego, luego le dieron a la gente pedazos de terreno. Y se quedó el patrón más la hacienda, un pedazo de la presa, una parte aquí para ¿Y el templo siguió siendo templo? Sí, porque el, este, ellos pagaban al sacerdote, el patrón. Ya después, dijo un patrón, dice, yo ya no pago a la iglesia, ni a nadie. Dice, lo paso a la comunidad y la comunidad habla. No, la comunidad se organizó y empezaron a dar nuestros estipendios al padre, a, y, y al sacristán que, que el señor cura Juan Pérez eh, me puso a mí. ¿Juan a, Pérez de a, Purísima? A los, sí, a los 12 años. ¿Usted es sacristán de aquí desde Pero, los 12 años? Sí, me puso el señor qué? cura Juan. <risa> no, pues, entonces, oh, los... mi <risa> historia también. Y <risa> me voy a México con los combuñanos, se fue de Semeradista, ah, entonces, <ríe> o no sé cómo, pero pidió el permiso y me dijo, en vez de ir a mi casa, cuando llegué allá a la carretera en el camión, me voy al centro primero, me dijo, sabe el señor Jura Juan sentado en ese, en ese? me dijo, corre, ya no te estoy esperando, le doy gracias al Sagrado Corazón de Jesús que te traje, porque a ti te necesito. Si yo me vine sin decirle a nadie, nuestro Padre y de allá. Llego y me dice, ya te estoy esperando. Entonces, ¿cuánto sí. tiene de sacristán? Mm, duré hasta los 19 años, con el docencia Luis Montes y Jesús Montes muy... Luis Montes muy... Entonces me fui de nuevo Y cuando vine me pudieron ¿Qué cura estaba entonces? Este Héctor Carranza Héctor Carranza, o sea wow. sí. Es que la parroquia se desprende De la parroquia de Purísima Concepción sí, sí. El padre Héctor Carranza Que de Dios goce Toma la parroquia y lo vuelve otra vez a usted poner wow. Y de allí para acá 18. ¿Cuántos ¿Qué años tiene? 83. Entonces, como wow. en más, ¿Más, más de 60 años siendo sacristán. ¿De sacristán? Ah. Sí, ha habido otro. Pero usted va a hacer Luego no hace unos ciempecitos y aburri, Y usted otra vez entra. que venga Chano otra vez. Chano. Estamos hablando como de los sacristanes. Creo que con más tradición en la diócesis. Sí. y siendo que no era parroquia antes. Era nada más templo, ¿Templo? nada más templo. Sí, era eh, el templo de la Madre Santísima. Mire, algo, algo que, que a mí me ayudan mucho. ¿no? Había que un padre, se llamaba Adrián tres y por lo que haya sido le quitaron su su papá. Y luego venía él ya visitando a Cañán y se juntaba toda la gente con él. Entonces un día este, se sentó en la cama de la casa donde llegaba y se quedó así clavado. Mi padre y un ratito, se está durmiendo. Digo, estoy viendo a Cañada cuando se parroquia. Dice, cuando el rancho del tesoro resulta, cañada va a ser parroquia. Y toda esa ladera no había Nada. Ah, hace mucho tiempo que era el rancho del tesoro. Entonces. Y yo, yo sentado en los pies de la cama estaba de, chaval, chico, de no. nueve años. Tenía usted nueve años. Sí. Y yo, porque me encantaba oír a los sacerdotes que, wow. Entonces, dice... Y cuando Cañaba resurja sí. yo, allá y... El rancho. En el rancho el Pasa y pasan los años, que pasan. ¿Y usted qué decía? No, pues no resulta. Planso, que no se ve nada. Entonces el señor cura Héctor Carranza vino y le dice a la gente. Pero ya habían hecho el, el cuestionamiento. Y les traigo una, una noticia que va a ser cañada para ellos. Ya el, el señor obispo Rábago así que vayan previniendo. Y se acordó de las y, palabras. Y ya, ya había las primeras casas en uh -huh. el ah. rancho. Y se le vino a la mente lo y que es. Y, ahí está. Pero el, el rancho está empezando a comer. Ya queda tan. Pero se me fue el padre, el padre Torrance. Y, y pasaron. Unos dos tres años dice el, el padre Lucas Domínguez. Dice, traigo aquí que, que van a venir a registrar el lugar para ver si es posible hacerlo la pasó. El día que vinieron salí yo a encontrarlos, pero tendré yo buenas ganas hasta de gritar. Y, y ya, ya que dice, Ahora sí está establecido. Va a ser primero cuaticado. Cuando eh, sí, si llegue el padre Julio no. le dé Y yo sé qué, y, y, pues voy a decidir, con un ah, pues aquí está. Vamos, y ya empezamos. Y, pero yo no cambié en mí mismo de, de el gusto y la alegría de Jesús. Que de que se cumplió lo que dijo sí, que el señor el señor obispo, creo que okay, Guadalupe, la proclamó cuasiparroquia. Parroquia, luego dijo el señor obispo Alfonso un día, para mí no hay cuasi Parroquia, o es Parroquia Justo o no es nada. <risa> sí, sí, y no, se de, hizo parroquia y que, que llega ¿no? que tenemos, Leobardo eh, Escareño que el, el, el, el primer párroco porque el, el, el padre Julio entonces fue cuasi párroco muy interesante que tenemos, muy bien muy bien Chano, pues sí. José Sí. es volver a vivir, ah, bien, y la bien. verdad esta historia <ríe> qué bonita continuamos amigos de Un Café en Gauden, te recuerdo que puedes darle like, compartir y regalarnos novenas. continuamos soy Margarita sí. uh -huh. y te digo voy a poner las siluetas de mis hijas cuando yo venga que antes era el camino real este es el directo uh -huh. Digan allá viene mi papá. Esa es, esa es la historia. Entonces, cuando se termina el templo, hacen la torre de reloj se ponen allá la estatua que está arriba, que es el hijo de Sollán, que bendició el templo. Y, y tiene dos católicos, uno con la mitra y el otro con el saco esa es la historia de, de, del, del templo esa lo hicieron es? cuando fue erigida la diócesis hacia 1800 esa parte no la tenemos documentada de de. ¿Eh? el primero el señor, el señor este, otro, este otro, el Anselmo el Guadalupe antes de Anselmo sí, y es de Estoyano sí. ¿Cuál es el tenso, tío, tío. ah, eh, Valverde Manuel Martín Manuel ¿No el, el, el juego para y, y a cuando llego aquí estaba cuando llego aquí se me remueve la incumplia de pues el tamburito y esta no es una capilla, porque se han quedado una capilla, y fue un verdadero centro y me alegro que la Madre Santísima de la Luz sea la patrona de este lugar. El... Es eso también es un camino de vida, de usted, ¿Cuántos obispos han pasado y usted ha aquí? Fue <risa> <risa> me. Valverde y Talles, mamá más bien del campo. Eh, eh, Anselmo, José Guadalupe, Rafael, José Guadalupe y Alfonso. Le puse un. Allá había un montante de con esta un un. negocio de pastel. Y llega y dice: ¿Cómo se lo poner? es, es con eso. Sí. Digo, no Digo, pues ese cometa, no conoce, no conoce, y ese aparato o cometa, y cuando se mueve, me hace chismear si también aquí. ¿Cuándo los hey. cuándo los me ha caído mejor? Mm, todo me <risa> han sido una cosa. Bueno, con usted no tengo fotografías, pero está abrazado. Ese es el de bueno, los mucho que... E le todos los demás también. ¿Y, qué? ¿Y de los curas? Todos. ¿Cuál le ha Uque caído mejor? El sí, era una cosa <busters> seriosísima, pero... eh, humilde. Eh, aquí estamos en una en, <desar> porta y aquí tiene ha abrazado y, y yo también. Y, y es un, un, un recuerdo usted ustedes. Interesantísimo. Todos, todos, todos para mí han sido... cura? No sé por acá, que nos están grabando. Ah, ¿sí? Sí. sí. Este, continuamos amigos de un café en Gaudium. Como ven, muchas veces, fue interesante el dato que nos dio Don Chano, porque muchas veces vemos las portadas de las parroquias, las fachadas, los cuadros principales, y a veces no sabemos la imagen. Entonces, como dice Don Chano, ¿de aquel lado está la imagen del de primer obispo de León? Y aquí tenemos ¿Eh? a la, que el patrón. Eh, Meterio Valverde. No, no José de Jesús es de Sollano y dávalo, y dávalo. ¿Cómo le llaman las caras? Rosa y Margarita. Rosa Continuamos. Las caras de Don Chano. Cuando <parliamentando> llega el primer patrón, en 1552, 1552. La cabeza es de A ver si está en la cabeza. Ah, ¿ya ves? El otro traje trajo 40 esclavos negros ¿no? y esas 52 y esas caras hacen alusiones y, ah, pues y, y compró el terreno todo el vacío ¿sí? desde la hacienda arriba de la desde hacienda pues arriba yo hice el servicio social hasta el tecosán era todo el terreno era de, del patrón de Penedero. Y pues yo creo que me todo eso desde aquí hasta allá. Quedó con se estableció, hizo primero una presa. Sí, sí, la presa. La presa vieja, que como no tenía cimientos, que ah. pues se llegó el agua, la volteó, y todo el borde, arrastrando los pilares, hasta que no de, de Juan destruyó todos los pilares, parecían pirámides, grandes, altas. Entonces y ya se y después ha sido las modelas estas que están atrás, y, como un los chapitos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hizo aquí? El molino. En el molino de moler trigo, sí. según la historia, fue el primero que hubo en la República Militar. Pero, el molino eh, trabajaba con, con, con calder ah, una uh -huh. leña y hacía hervir el agua y hacía dudar. Y ahí está todo ya la chimenea y, y el wow. lugar donde empezaban en en en en en Y entonces, esa es la historia de las. Caritas del... ah, pues ya cuando se iba a ir, se iba a, a los sí, ¿no? Digo, sí, ¿no? voy a dejar el sí. recuerdo de, que... sí, sí. de los cuatro muslos, de los cuatro y negros que comenzaban a ver cuáles. Y esas cuatro cabezas pero esa, esa ah, ¿no? está la cara abajo. Está la cara abajo, de ¿no? sí. en el, en el arriba traen como una especie de, de, de un, un, un penacho. penacho. Ah, ok. Entonces de ahí viene el nombre de Cañada de Nero, eh, Dejó de, de ser Cañada del Paraíso y pasó a ser. Y quisieron ponerle cuando terminar el, en el templo, porque quedó tan bonito, la hacienda de las torres. Ah, por las otras sí, visitas. Pero ah. ya no ya no quedó porque ya era cañado, cañada. Cañada ¿no? de negro. Ah, ¿no? de negro. se quedó pero para... Wow, y ahí sí. no hay en la dios de sus templos que tengan dos ah. catedral ¿Solo catedral nada más? Catedral. O las tienen claro. y no están terminadas. Exactamente. O sea, son pocas, señor Rafael. Sí, cierto. Porque, no, o las tienen, no son de la época, o estas sí son de la época, no, ¿verdad? Sí. Pero, no, no, no, verdad, son de la época las dos, las dos torres. Yegú, según y que son distintas, hechas a distinto tiempo. No, pero tiempo. muy buena observación, tiene razón. La, nada más catedral y son contadas. las porque las, las, las que, otras son sí, de, un, de, una, de una sola torre, generalmente es el reloj. Basílica en Guanajuato también la tiene, pero fue hecha a destiempo una de la otra. Interesante, interesante, interesante, interesante don Chano. Continuamos amigos de Un Café en Gaudium y seguimos por este recorrido, por esta parroquia que aunque es muy pequeña, pero está preciosa, Majo. Y llena de historia, eso es asombroso. Y a continuación Don Chano y el señor cura Leobardo Escaraño nos van a platicar un detalle muy interesante acerca de esta imagen de Nuestra Madre Santísima de la Luz que se ubica en la parte superior del coro. Don Chano. Esta imagen estaba en el trono, allá donde está el banquito aquel, uh -huh. que después de que cambiaron esta acá, entronizaron el cuadro en el altar, con el nombre de María. Y, y luego a esta le quitaron el dragón, este, estaba ahí en la hacienda, que le, en un cuarto, que le decía en el cuarto del diablo. Muchas veces se hizo de que lo trajera a, aquí, a unirlo, Pero luego ya dijeron que no. Que porque, también en la historia dice, que el rey de España no negaba que la Madre Santísima podía salvar a las almas. Porque para salvar solo Dios, solo, ¿Eh? solo Cristo. Entonces, dijo, Quíteme a todas las imágenes el dragón. Lo quitaron, lo llevaron a esconder por allá. Porque entonces era un español también, el patrón de... Antes de eh, del 1500. Se llamaba Carmen Guerrero. Ajá. Eh. Entonces... Mm, Quisieron hacer pero ya no me no. no permitieron. El, el alma duró mucho tiempo al ahí en el cuartito. El alma. Pero ya después en un, una limpieza que hicieron tiraron, tiraron el alma. Y, y entonces no estaba yo de, de desacristarse. Si pues, no, eso fue, no fue, no, en mi época. Cierro, chao, porque no, porque no. no, no, no. Porque no destruya. Claro. Que, que no soy nada para imponer mi... Uh -huh. Pero por el... Claro. Este... Y dice que es madera estofada, ¿verdad? Es de roble. De roble. De roble. Es, es roble. Oh, ok. Sí. Y dice que... Me ahorita el señor cura que están viendo para restaurar la verdad sí. Sí, original. Sí. ya, ya bienvenido, señor. Sí. Bien. Y el señor cura también nos hablaba de un detalle. De ¿Qué? el cuadro que es la tercera copia de la Madre Santísima de uh -huh. luz Que esta imagen era un poquito más clara. Ahora padre? ¿La tercera copia? Sí. La imagen original de, de la que está en catedral Oh, ok. Y esa imagen nos comentaba que era en óleo, ¿verdad? Es óleo. Okay. Es óleo. Así es. Sí, es del de año 1873. 1873. y Ok. Exacto. Bien, y aquí también vamos a desatar otra polémica Algo parecido al torito entre Silao y Romita Nos decía el señor cura fuera de cámara Que es aquí donde surgen las máscaras de madera Para la judea, don Chano Sí Aquí surgió Sí, sí Este, ya después eh, Porque el señor cura Juan Pérez Ajá. Con el padre Fidencio Teca Que estaba en el aparto, Fueron, se juntaron para hacer ...aquí, la Semana Santa en vivo. Y no pues, yo me traía a mi mamá jalando de la mano, ¿verdad? Uh -huh. Pero me gustó mucho el cuadro de Herodes y Pilatos. Estaba acá, acá estaba Pilatos y aquí estaba Herodes. Ah, entonces, okay, okay. entonces, no, el padre Fidencio tenía un estilo para echar dos sermones y como estaba el púlpito ahí, y, y tenía arriba una media, media naranja, con el Espíritu Santo, y, y al, al sonar abajo, en el púlpito se oía el sonido en todas las la capillas, decía, pero qué no es... y no, pues, la gente se quedaba, que eran llantos, llantos de toda la gente, porque su estilo de predicar era de, de, de especialista. Sí. Y, y ya después el señor Cura Juan dice, vamos a hacer también en purísimo. y ahora dicen. ¿sí? Ahí fue que se llevó allá la idea de que salió Que allá. Que allá fue primero ah. primer. Ahí está. Para la... ah. Ahí está. <risa> Pero fue primero en caña, Ok. Eh, por el señor Jura okay. Juan Pérez. Muy, Muy bien. Pues continuamos, amigos, desde este café que está resultando demasiado interesante, en una parroquia con apenas siete años, De ser parroquia, ¿fueron cuántos años de cosiparroquia? Cuatro años. Cuatro años, apenas lleva tres de parroquia, pero tiene un montón de historia, como ustedes ya lo están Bastante. amigos, otra vez estamos aquí en un café en Gabriel con el Padre Leobardo y en esta pila relativamente nueva. Cuéntenos, Padre. Pues hay un antecedente de la pila bautismal, cuando entregamos la parroquia no había y, y pues ese es uno de los sacramentos de la Iniciación Cristiana, y yo creo, consideré muy oportuno, prudente y necesario pues, conseguir una pila bautismal y es serio, por eso que trajimos esta pila. Es hecha aquí en la región, Cantera de, de aquí de San Miguel el Alto eh, y pues ahora ya celebramos el sacramento aquí en la última teníamos una bajo faina ahí con mm -hmm. los que se, se bautizaban a los niños. ¿Cuánto tiene esta que la que está en la naturaleza? Tendrá yo creo que algunos ocho meses. Ah menos, está bebé, pero bueno. Está nueva, pero ya hay bastantes niños que han sido bautizados aquí. Qué bonito. Bueno, y continuando sobre esta historia y sobre la parroquia, ¿cuántos grupos pastorales tenemos aquí? Tenemos grupos de catequistas. En todas las comunidades hay catequistas que muy generosamente ejercen este apostolado, enseñando a los niños en la formación cristiana. En algunas comunidades hay algunas personas de buena voluntad, que hacen las veces de Cáritas, juntan despensas y reparten pues a las personas que más lo necesitan en, en las comunidades. Hay aquí un nuevo grupo, tenemos dos años trabajándolo, que es el de Adolescentes Misioneros, y los miembros son entre 15 más o menos, apoyados pues con un grupo de León, Guanajuato, bueno, de San Juan de los Lagos, ahorita creo que hay también en Guanajuato capital y en Nueva que son las parroquias que yo conozco, San Pablo aquí en Nuevo Guanajuato eh, y va resurgiendo ese grupo hay un apostolado aquí también que es muy bonito yo creí que será era una, una broma pero si sí existe la, las personas que hacen oración que se les conoce de la vela perpetua bueno, ahí hay un escrito que tiene velitas todo, todo, todo el mes ya están distribuidas las personas, las familias, eh, vienen, ¿no? encienden su vela y se ponen a hacer oración ante el Santísimo. Eh, yo creía que era una, una broma, pero pues, si existe, esa de la vela perpetua, encienden su velita. También tenemos el, el equipo de la adoración nocturna mexicana, que la hacemos cada fin de semana, tercero de mes. Eh, hay también las honorarias, las en el viernes antes de, de que toca la oración. Pues prácticamente yo creo que son los apostolados más fuertes. Hay unos que por ahí surgen, la liturgia, en todas las comunidades hay liturgia, hay acólitos, este Y pues estamos por implementar un, un nuevo grupo también, no sé si lo han escuchado, que Maús, que es un encuentro pues fuerte consigo sí mismo. y es para hombres, es para mujeres, en momentos diferentes pues, se, viven, se viven los encuentros. Ya Algunos de aquí ya han asistido a este encuentro y pues creo que ha, ha resultado, al menos en su vida personal, si les ayuda bastante vale mucho. Entonces, pues prácticamente es lo el equipo de acólitos sí, son alrededor de unos 60, 70 oh, wow. en, en toda la parroquia. En algunos participan más, en algunos menos, la liturgia, en todas las comunidades también hay uno o tres o más personas que participan en la, en la liturgia. Este, pues se trata también de cuando hay momentos fuertes, por ejemplo los meses de septiembre, el mes de la Biblia, hacer estudio en, en, con las personas, se invita a que lleven su Biblia, hacen improvisaciones en las celebraciones, dominicales, este, y pues prácticamente es, yo creo que lo no más, va poco a poco es una parroquia muy joven, entonces pues a lo mejor a algunos nos está tocando pues, ir sembrar, ya vendrán otros a lo mejor, porque en su momento cosecharán, que es el proceso que todos conocemos. Pues, la parroquia sigue dando sorpresas porque son muchos, bueno, grupos y aparte la participación desde los niños jóvenes, adultos, ¿Qué, qué sorpresa nos trae este, este café en este día. Padre, y la devoción sabemos que la principal es a Nuestra Madre Santísima de la Luz. ¿Hay otras devociones que se tengan aquí? Sí, aquí miren la, en la cabecera parroquial en el mes de enero celebran la fiesta de Santa María de Guadalupe okay. que es la fiesta de la comunidad Esa es la fiesta que pues se hacía un poquito más grande, con más evento, con más festividad, más folclor, más religiosidad popular. Se celebra el fin de semana más cercano al 12 de enero. Ah. Okay. Eh, y la siguiente fiesta, pues es la de nuestra Madre Santísima de la Luz, patrona de aquí en la parroquia, que tiene. Antes no hacían. Solo la misa se celebraba, eh, ahora sí ya hay un poquito más de, de festividad, de. Eh, religiosidad popular se hace que participen la, las comunidades eh, un día en el novenario vamos a las comunidades y celebramos ahí la eucaristía. traemos en peregrinación a la imagen una imagen peregrina que es una copia fiel también de la imagen original y la fiesta del 15 de agosto que también es muy tradicional aquí en la comunidad antes celebraban los 15 días la preparación para celebrar a, a, a la Asunción de María y ahora pues lo centramos en tres días porque eh, en algún momento se quiso suprimir esta fiesta pero se consideró que era muy importante para las personas, don, don Chano conoce bien la, la tradición de esta imagen, la imagen se acuesta, se pone una, una camita y se llena de fruta todo el, el templo, se puede un fruta, hay gente que trae fruta, se compra fruta, ya en el último día que la, la celebración se hace el día 7, el 15, pero en la noche se reparten toda la fruta, se quedan navegando las personas, se Todavía hay participación pues, de los fieles en este sentido. Cuando está postrada María, la gente habla y la fruta pues pueden tomarla, llevársela. Hay quien trae sus sacas y se hace, bueno, si los de manzanas y plata. Pero esa es una tradición, considero yo que muy bonita y, y importante pues para, para nosotros, por lo que representa para ellos. Claro, pues por lo que vemos y lo que comenta la participación de los fieles es mucha y eso da una alegría a dioses y como toda la comunidad porque eso engrandece mucho pues a todos que esto siga y la fe se siga compartiendo. Y hablando de fieles, entonces de estas bonitas personas que le hacen la verdad tanta participación hermosa, ¿cuánto más o menos abarca la población de esta parroquia? La, la parroquia la comprenden ocho comunidades, que es el Salud. El Palenque así se conoce, Providencia, Descubridora, Refugio, Dolores, eh, Saucillo, que es una, una comunidad aquí pegada aquí a la carretera parroquial, pero que ya se considera como una comunidad independiente, que soy la gente que ha salido de aquí, a vivir aquí a lugar. Eh, San Ángel, que es la comunidad más grande, en, en cuestión de, de población, tiene arriba de 2,000 habitantes. Y el Tecolote, que es la que le sigue en cantidad de población, enseguida la parroquia, cabecera parroquial. La población en la parroquia, yo creo que ahorita ya han de ser como algunos 12.000, un poquito más de mil habitantes. Es, es relativamente pequeña en comparación con otros monstruos de, de parroquias en, en cuestión de población. En un territorio muy pequeño eh, puede haber muchísima población. Me tocó estar en, en Echeveste, en Vamos a, a la encarnación y ahí eran 35 mil habitantes y el territorio era muy, Aquí es un poco más amplio pero la población es arriba de mil Pues yo he sido sorprendida con toda la, la historia y toda la participación y tan bonito que no me esperaba, pero qué sorpresas está y qué bello. Pues bueno, esto también es. Una pequeña probadita de lo bonito que tiene esta parroquia. Continuamos. Queremos agradecer la visita de Café con Gaudio y pues pedir al Señor que lo siga bendiciendo para que sigan dando a conocer toda la bonita historia que hay en nuestros templos, sobre todo pues aquí en la parroquia Madre Santísima de la Luz. Y invitarlos para que el próximo fin de semana no se pierdan el final de la temporada. Vamos a darle la bendición, el Señor esté con ustedes. Con usted, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Y es así, amigos de Un Café en Gaudium, que llegamos al final de este penúltimo café de esta temporada. Y a continuación vamos a dar los saludos que se acumularon en esta semana. Majo. Vamos a mandar saludos a Carmen Díaz, Erika Fonseca, Ángeles Gallegos, Lula Vieira, Pati Luna y un saludo hasta Dallas, Texas, a José Lino Torres. Muchas gracias por participar con nosotros y vernos. Todo, bueno, cada que sale el programa. Cada ocho días, sí. <risa> y yo todos días. Bueno, eh, les recordamos que su semanario lo pueden adquirir en sus parroquias y en los eh, puestos de periódicos de la zona centro de la Ciudad de León. En esta ocasión, el tema principal son las ordenaciones de cuatro sacerdotes nuevos para la Ciudad de León. Tenemos todos los detalles de la celebración. Asimismo, también vienen todas las notas, ahora sí, de la festividad de San Juan Bautista tanto de Ocampo, tanto de San Juan de Llanos, el acto de desagravio allá en la comunidad de Buenavista del Cubo, en la parroquia de San José de la Quemada, y otros eventos más como los encuentros eclesiales que ya se están llevando a cabo Majo en las diferentes parroquias sí. ahora nos colamos en la Divina Providencia y ahí oh. Chuy Fuentes por ahí este, sacó una nota acerca de este caminar de los encuentros eclesiales rumbo al a la PGP 2030-2033. Oh, muy bien. Majo, ¿con qué te quedas de esta visita que hemos no, hecho? No, bueno, a para este hacer lugar? mi primera visita fuera <risa> de, de León, estoy muy feliz, emocionada a mí en lo personal. Lo que es el arte y la historia me encanta muchísimo. Entonces, venir a ver y ver que en un pequeño espacio, hay tanta historia y tanta, tanta belleza, es algo muy lindo la verdad, Así eso me es. llevo sí, yo también me voy maravillado, pensé que ya habíamos comentábamos fuera de cámaras, que he venido varias veces a varios eventos, no hemos tenido el tiempo de ver a detalle pues grandes aspectos claro. que, que tiene esta parroquia, que aunque es joven, tiene muchísima historia les recordamos además, vamos a otra pista, Majo, ya estás lista para el final de temporada ya tienes todo arreglado no. Ah. Bueno, les recordamos que el final de temporada será fuera de la arquidiócesis, fuera del estado de Guanajuato. Y a ver dónde le pueden poner ahí. Si pueden Sospechan, adivinar dónde, o dónde creen que podemos hacer. ¿Sospechas dónde va a ser, majo? No lo digas, pero sospechas dónde sí, puede sospecho, ser. Sí, sospecho, pero no les puedo dar pistas. Ah. Es correcto. Entonces ya lo saben. De hoy en ocho días, final de temporada de la segunda temporada de Un Café en Gaudio. Hasta la próxima.